Hoy, más que clases, la idea era que ustedes conversaran conmigo. Eh, quizás algún feedback acerca del avance de cómo van con, con el proyecto, si tienen algún otro comentario. Eh, en fin, cuénteme, muchachos, si ese es el caso. Eh, bueno... Primeramente, buenas tardes, Arturo. Fíjese que Buen nosotros tarde. necesitamos como hacerle algún comentario sobre nuestra propuesta. Eh, nosotros hemos investigado y hemos ido como entendiendo cómo es el proceso de la plataforma o la infraestructura de la plataforma que hay como montar Bueno, al principio nos fuimos así como por, empezando desde cero, ¿verdad? Eh, en el, pensando en el diseño, en el hardware y todo eso, vimos muchas propuestas ahí que, que están planteadas en, buscando en Google Scholar sobre, no necesariamente sobre los cuatro casos que está menciona pero sí vimos una de una biblioteca donde se iba a subir libros y un montón de cosas más. Okay. Y, toda la, y toda la infraestructura que se debe montar para la biblioteca. O sea, eh, cómo calcula de la memoria, los gigas, el, el equipo que él propone, que es, un, que es un servidor Play. Y entre otras cositas más que él menciona, y habla de cómo, cómo sería la interfaz, la, la, el diseño de la plataforma, cómo se vería, sí. explica. también explica también cómo, cómo desarrollarla, o sea, cómo programarla y todo eso. Pero también nos fuimos por la oferta libre, ¿verdad? o sea, en vez de invertir, qué tal si hay alguien que nos ofrece el servicio, ya la infraestructura ya montada, nosotros solo ir y hacer lo que hay que hacer. Entonces teníamos esa también, verdad. por ejemplo, eh, vimos la opción de Firebase, Angular, que ellos ya te ofrecen ya la infraestructura, o sea, ya no tienes que invertir en servidor, no tienes que invertir en disco duro, ni nada de eso. Y ya solo te dejan montar tu proyecto y echarlo a andar de una forma gratuita. Entonces, la pregunta aquí eh, que yo quisiera hacerles nosotros podríamos proponer una oferta libre, o sea, software libre. O sea, el repositorio sería, o sea, toda la información quedaría almacenada en el servidor de Firebase y la gestión del análisis, de subir información, bajar información y todo eso, se, se gestionaría a través de la plataforma sin ningún costo. Eh, ya va que me hablaste un poco en el área, Germán, estábamos hablando de que te has ido por el caso de estudiar cómo implementar un repositorio en una universidad. ¿O te entendí Ajá. mal? OK. Sí, ese fue el caso que revisé. Este. No, insisto. Eh, en general, lo que me describes está bien. Eh, yo dudo mucho de que alguien te vaya a dar por de gratis tanto espacio. Eh, pero, pero me puedo estar equivocado, obviamente. Pero a mi experiencia me dice que no. Esa que puede ser quizás la parte en la que, en la que tienes que revisar. Me has mencionado Angular y Firebase. Hasta donde entiendo, estos son frameworks para crear cosas. O sea, este como no, no lo estoy simplificando, pero para darte un ejemplo, es como que tú me digas, mira, conseguí WordPress. ¿sí? WordPress es un CMS, o como en inglés sería un Content Manager System, ustedes bueno, saben bastante bien de eso, pero, pero no, pero ¿qué quiero decir? Tendrás que colocarlo en alguna parte, ¿sí? ten en cuenta eso. Eh, yo estoy tratando de rescatar aquí en, en mi, uh, en mi browser. Lo, en la spreadsheet que les compartí entonces para responder a tu pregunta yo siento que lo, que lo que me has descrito cualitativamente pues está bien encaminado solo diría lo mismo que te dije la, lo que les dije la semana pasada que es en algún punto en respecto a las tecnologías y eso paren no es, porque si no se van a van a entrar en un agujero de estos como dicen de, de conejo de, de Alicia el que no van a salir porque van a encontrar muchísimas cosas este, entonces en algún momento ustedes dicen, bueno, esto es una estimación basada hasta acá porque ahí, insisto, la visión de ustedes es más holística no es, que si les da tiempo de ir a los detalles, perfecto pero una vez que tengas esa visión sí puedes ir a los detalles no sé si me entiendes Sí, ese, exactamente Arturo, estábamos viendo eso queremos conocer primero la estructura bien qué es lo básico que yo necesito para poder montarla. Estábamos viendo otro documento de mins Leader donde propone eh, lineamientos generales para crear un repositorio digital institucional y da como una guía de cómo empezar de cero, cómo escoger tu software, cómo escoger tu, tu hardware, cómo, cómo diseñarla, cómo, cómo hacer la gestión, porque también lleva una gestión legal de registro. Para que tu repositorio aparezca en los buscadores. En los motores de búsqueda, si quieres que salga ahí, tienes que hacer como registrarlo. Mm. Y que, bueno, por tenés... ahora, disculpa que te interrumpa, por ahora, tú imaginas tu propia universidad en la que estudias o en la que has estudiado. O sea, es un recurso para ellos. Obviamente, si más gente puede acceder a ellos, genial. Eh, hay universidades que inscriben sus revistas o sus repositorios, como tú bien has dicho, dentro de un sistema, yo no sé si llamarlo jurídico, porque creo que estoy súper equivocado, porque no sé ni cómo se llama, pero que tal revista está es index, es indexada, perdón. ¿Sí? O sea, entra alguna en base de datos y hay cierto eh, proceso para poder eh, eh, publicar un artículo allí, incluso cuando sea interno de la universidad. ¿Qué quiere decir? No porque sea el profesor X o la profesora Y eh, Puedes publicar, sino que igualmente tienes que pasar por un proceso de revisión De tal manera de que la revista tenga ciertas características O la publicación o el repositorio Para que en el resto del mundo diga Mira, si esta, si esta publicación aparece en esta revista Cuenta como publicación ¿Sí? uh -huh. eh, Disculpa que se me fui por la tangente Pero lo que quiero decir es eso usualmente algunas universidades lo hacen Yo no lo había pensado, este, porque, bueno, porque no lo había pensado, así de sencillo. Eh, puede ser una opción, pero una vez más, tú puedes plantear eso, eh, y, aunque no es necesario. O sea, insisto, una vez más, las universidades usualmente publican cosas, revistas, libros, guías de laboratorio, las tesis de grado de los estudiantes, y este tipo de cosas, pues... Tienen legitimidad porque fueron producidas dentro de la academia. Pero no quiere decir que tu tesis de grado por estar publicada en la universidad mía, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, en Venezuela, constituye una publicación per se. No, no es cierto. Y en la gran mayoría de los casos, no es el, hasta donde yo sé, no es el caso. O sea, tu tesis tiene que pasar después por una revisión extra. De hecho, una, una tesis no es usualmente una publicación porque tiene muchísimas páginas. Ya por ahí, eh, lo que puedes hacer con una tesis usualmente es convertirla en un libro pero no es no cuenta como una publicación para para uno pues pero insisto no disculpa que te, que te interrumpí pero eso ese sería como un, un agregado extra a lo que yo había planteado entonces omitimos esa parte del dominio, si tú ves ¿no? que, que, que está bien o sea insisto lo que a mí me porque me ha pasado antes insisto me, a mí me asusta es que a veces se van como en una sola línea sobre todo cuando somos muchos más científicos e ingenieriles eh, y me pasa a mí, o sea, me voy por a tal línea, y a mí mis jefes son los que me regresen, sí, muy bonito todo, pero yo necesito una visión más, más alta, más a lo que en inglés se llama, uh, eh, ya se me olvidó incluso las palabras en los dos idiomas, pero más alto de nivel, ¿sí? Después uno va a estos, de, a estos detalles, obviamente, insisto, es importante decir, bueno, nos vamos a decidir por tecnología abierta, no solamente porque es barato, sino porque quizás a largo plazo así asado, yo por ejemplo, Ahora mismo estoy en la vida real, trabajando en un proyecto que se llama Escape. Y les voy a dar este, este ejemplo. Bueno, sigue me diciendo si me tienes algo más que decir, así lo voy buscando yo. No, o sea, le, bueno, lo, lo que le estamos compartiendo es eso, ¿verdad? Eh, lo que hemos investigado hasta el momento. Eh, bueno, en todas las propuestas que revisé, siempre hacen una descripción de la plataforma en cuestión de funcionalidad. No muestran código ni nada, sino que explican que esta va a ser la estructura, va a funcionar de esta manera, esta y esta, va a ser codificada va, eh, o desarrollada en cierto lenguaje eh, bajo estos, estos criterios. Eh, cuando hablan de la, la plataforma en sí, ¿verdad? ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Cómo es que va a mostrar el contenido y todo lo demás? Después hablan del hardware. Eh, del hardware hablan de, bueno, estamos pensando en tantos usuarios a la vez. Exacto. Entonces, el servidor tiene que tener la capacidad tal tal para que varios usuarios a la vez puedan acceder al contenido y hacer varias acciones a la vez. Claro. Entonces, claro. Habla de un requerimiento ahí. Técnico, y, pero y exacto. Pone. Pero a alto nivel. La, sí. También calcula la memoria, el contenido, eh, hasta donde nuestra estimación, según todo lo que hemos calculado, es de un tera, ¿verdad? Solo para subir contenido. Entonces eh, se proponen tanto para tanto tiempo y exacto, así va. Exacto, exacto. Porque así por va. ejemplo, cuando tú vienes, si tú haces algo así y insisto una vez más, si tú estás en un laboratorio de estos, nos trabajo y empiezo, no, mira, y resulta ser que Huawei tiene esto, me van a hacer así desde atrás como que no nos interesa, digamos. Y algunas veces no solamente no les interesa, eso no es problema mío ni de ellos, sino de un de otro ese es trabajo a veces de otro lo que yo tengo que darle a otro es decir mira si tú pretendes tener cierta cantidad de usuarios está más o menos el alcance de, de, de memoria que tienes que tener de, de, de eh, el repositorio memoria quiere decir de, de almacenamiento sí eh, quizás almacenamiento al máximo que tú puedas tener dice bueno imagínense que todos los, los usuarios todos al mismo tiempo llenan su, su espacio máximo. Bueno, ese es mi máximo, y aparte le subo un, qué sé yo, un 10%, 20%, como para tener alguna especie de, de, de, de flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es el máximo, porque ¿qué va a hacer esa otra persona? En, un, en la vida real, una vez más, va a haber un proceso de licitación donde van a hacer a ciertas compañías, mira, se necesita esto, esto, y esto y esto, hazme tú la mejor oferta que tengas. Y ese proceso va a Huawei, a HP, a Intel, a la, la quien sea. Y ellos serán quienes después le envían a uno una factura, una cosa. Mira, esto es lo que yo creo que es. Tú pones las cuatro frente tuyo y escoges la que mejor, no solamente a veces es precio, a veces el precio es quizás un poco más alto, pero ellos dentro, de, la, dentro de, de su oferta también te dan soporte. Dice, mira, nos puedes llamar a las 3 de la mañana, que ahí vas a tener un técnico para arreglarte la cosa. Mientras que quizás la más barata dice, mira, una vez que tenga el hardware, ese es problema tuyo. Y eso puede ser también un... Pero digamos, a ese nivel de detalle se llega es en un paso subsiguiente. ¿Sí me entiendes? Entonces lo podemos dejar hasta ahí, solo proponer. Claro, claro. Insisto, si tú por alguna... Porque, por ejemplo, una vez más... Eh, a veces yo, yo estoy, una vez más, estoy tratando de crear un, un, un portal para agregar recursos. Recursos que ya existen en otros sitios. Eh, eh, ok que ya otras universidades, otros laboratorios están proveyendo. Y eh, eh, lo que el director del laboratorio me ha, propuesto es, me ha propuesto, no me ha pedido que haga, es, mira, ¿cómo muestras tú esto en una manera coherente y en un solo sitio? ¿Sí? No, y una vez más, a ellos, que son personas además muy ocupadas, ni les importa ni cómo, si dejan libre, si no es libre, en un momento es, mira, esta es más o menos mi idea, y después yo la voy aterrizando y voy describiendo el porqué. Eh, entonces, pero a veces, o mejor dicho, aún cuando mi, mi propuesta es de alto nivel, yo igual reviso. Por ejemplo, estamos trabajando, o mejor dicho, ellos las plataformas que están para analizar datos son más que todo Jupyter Notebooks de uno u otro sabor, pero más o menos todos se están decantando por ahí. Entonces yo voy y veo también qué está haciendo eh, Google Colab, por ejemplo. Se parece mucho, pero no es un Jupyter Notebook, pero se parecen bastante. ¿Qué está haciendo IBM? IBM también provee de cálculo de este que parece Notebook. Eh, ¿Qué está haciendo Microsoft con Azure? ¿Qué está haciendo eh, Amazon? ¿Tiene este servicio o no? No sé. Y entonces sí veo algunos detalles. Entonces yo, por ejemplo, le digo a él, mira, y, pero no me voy a los detalles, pero insisto, digo, pero igual yo revisé estas tres, cuatro compañías distintas. Resulta ser que aparte de Google, los que proveen Notebooks son Júpiter Novo, o sea, ellos no, ellos, uh, esto fue la vida real de lo que yo estoy haciendo en mi trabajo, no sé si estoy absolutamente en lo cierto, pero es mi investigación es, se han decantado por Júpiter, es decir, no han creado el suyo propio. Google es el único que ha creado, porque él le ha comprado estos productos, por ejemplo, Kaggle, que seguro lo han escuchado, que es aquel que eh, eh, Servicio que uno puede competir en hackatones para, sobre todo, cosas que tienen que ver con machine learning. Me imagino que lo han escuchado, ¿verdad? O no lo han visto nunca. Bueno, sí he escuchado los hackatones, pero sí, de ese en especial. Entonces hay, hay una plataforma que se llama Kaggle, quizás los tuye, mi pronunciación no es la mejor de todas. Se los voy a poner aquí en el chat. Pero, ¿por qué me, ¿por qué me vengo yo a este, a este paso? Ya, ya, de, ya si ustedes abren la, la, la página, lo primero que te, monta, te parece es oh, una descripción y una GIF de una cosa que parece en Jupyter Note. De hecho, es muy parecido en Jupyter Note. Estas son compañías que ya crearon. Pero entonces lo que quiero decirte es que mi director, que jamás, creo yo, a menos que no tenga nada que hacer un día, va a correr un notebook de esto, yo lo que le tengo que decir es que desde mi punto de vista, ya habiendo visto IBM, habiendo visto Microsoft, habiendo visto lo que hace... Google, etcétera, la gran mayoría al final, yo lo voy a decir, desde visto desde lejos, toda esta gente está haciendo un notebook en más o menos medidas, un colorcito acá, una cosa allá, que la celda se corre así, que esto corre asado, esos son detalles prácticos de cada plataforma pero desde desde, desde lejos son notebooks, y eso es lo que él le, le importa Entonces yo voy a proporcionar una manera fácil de poder visualizar esos diferentes notebooks Para poder yo decir eso, o sea, esa línea, es decir, todo el mundo está haciendo notebooks, punto, si tuve que haber ido a los detalles. O sea, tengo una data que me respalda, que fue que yo fui a cada uno de estos servicios y me di cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo. O sea, de todas estas compañías grandes, eh, entonces yo puedo respaldar eso con una slide, ¿sí? una slide esta, mira, IBM, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta gente está usando notebooks en más o menos medida. De hecho, Kaggle es una compañía de, de, de Alphabet. ¿Sí? Entonces, una vez más Cuando yo presento esto no, no doy todo ese montón de detalles Pero si tengo de backup Y sé que estoy diciendo algo Que hasta, insisto, hasta donde alcanza mi investigación Es cierta porque fui y lo vi No sé si eso tiene sentido Lo que estoy tratando de decir O sea, sí, si, tú, sí, sí. si tú afirmas algo es porque has visto un montón de cosas o al menos has tenido ciertas y eso lo puedes poner en algún punto. ¿sí? Lo, que quiero, lo, que, lo que quiero decir es que con, eso, con esa investigación que ustedes han hecho, yo vengo con una conclusión mucho más definida. Y la conclusión, por ejemplo, para lo que yo estoy, el caso que les estoy diciendo, que es de hecho parte de mi trabajo hoy en día, es decirle a mi director del laboratorio, mira, todo el mundo está corriendo no bus y ya él entiende, porque bueno, él sabe lo que es un no insisto, esta persona no se va a poner en la vida jamás, a, a menos no lo creo, a correr una cosa de estas. Pero es importante, pero él sabe de lo que estoy hablando. Entonces, una vez más, uno seguramente va a tener que ir a los detalles para poder defender su propuesta, o defender sus conclusiones, o defender su, su, su resumen, Ok, gracias Arturo. No, nada, pero insisto que es te... mejor. O sea que sí. podemos sí. comentarle las dos opciones: solo el comentario general y a qué conclusión llegamos. Claro, claro, porque insisto: si, si por ejemplo, una vez más, eh, y, y yo usaría lo que conozco, por ejemplo, tú estás ahí en Honduras, bueno, mira, eh, hasta la idea de que estás haciendo esto para una universidad que conoces. Sí, con los más o menos con los parámetros que, que ya habíamos conversado eh, en, la, en la spreadsheet que que les que les di que ahora no encuentro eh, pero insisto yo lo que hago es que eso me imagino que es que es un caso que yo estoy produciendo por ejemplo hay una cosa que a mí me eh, eh, otro caso de la la vida real es que yo suelo hacer websites varios tengo un montón de ellos pero son muy sencillos son cosas siempre trato de que obviamente sea lo más agradable posible porque así sea un website de algo súper científico etcétera tiene que ser algo a que la gente no le dé pavor o, a, o asco entrar y los científicos tendemos a hacer cosas más o menos asquerosas ¿Qué quiero decir nosotros queremos ponerlo todo al frente. Y eso termina apareciendo la sala de control de un, de un avión. Con 8000 botones y palancas, etc. Y obviamente después el, lo, que, lo que se llama el onboarding, el, el poder llevar a la gente y enseñarle qué se puede hacer, es una pesadilla. Entonces, usualmente trato de dar un paso atrás y digo, ¿qué me gustaría a mí mismo conseguir? Sí, que no me parezca abrumador. Y una de las, por ejemplo, una de las cosas que, eh, que hace Google muy bien, que Amazon hace muy mal, a pesar, bueno, lo que pasa es que Amazon es mucho más barato, pero Amazon tiene unas interfaces gráficas, desde mi punto de vista, muy feas, muy aparatosas. Hay un montón de botones. Y por eso tienes que certificarte en 10.000 cosas, que los esos certificados no son otra cosa que tú le dices a tu futuro jefe: mira, yo me aprendí toda esta interfaz de usuario. No es otra cosa que eso. Es un entrenamiento de una interfaz que es muy pesada y que por alguna razón ellos no han querido mejorar, sino que dicen, bueno, como sabemos que somos famosos, como sabemos que la gente quiere trabajar para nosotros o con cosas de nosotros, nosotros inventamos estos certificados. Le hacemos creer a la gente de que de que gracias que que es cierto, pero insisto, hubo un, un marketing allí, que con esto tienen cierta legitimidad, pero no es otra cosa que un onboarding a nuestros propios recursos. Y eso es básicamente, desde el punto de vista de alguien que hace interfaces gráficas, insisto, si sea para científicos, para ingenieros, no estamos hablando de, de un juego, ni de, ni de Facebook, ni de, sino algo para, para profesionales, no es otra cosa que mi ineficiencia, para crear una interfaz gráfica intuitiva, me hace tener que crear cursos para que la gente aprenda a usar mi interfaz gráfica. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí, lo entiendo. Y eso, y eso, por ejemplo, bueno, una vez más, Google también tiene cosas así, pero es menos. Eh, insisto, ahora porque hay cierto, y, y, le, y tienen valor, no, no, no lo estoy menospreciando, pero eh, esta cuestión de certificaciones empieza a aparecer eh, más ahora porque la gente... Lo puede poner en LinkedIn. Decía, ah, mira, me certifiqué en Google, etcétera Y ahora, mira, los de Google se sentaron y dicen, mira, nos gastamos los millones en diseñadores de interfaz gráfica, pero resulta ser que a la gente le gusta certificar. Entonces, vamos a crearnos también nuestro certificado. Pero las interfaces son muy distintas. Son mucho más sencillas una de la otra. Eh, y ya se me olvidó que venía yo con todo esto. Ah, a lo de los websites. Entonces, una de las cosas que yo hago es que usualmente trato de hacer websites que otros puedan editar. Sí, que otros puedan editar. Te estoy hablando de que yo tengo estudiantes eh, a los que, digamos, trabajan conmigo con un par de semanas de 15 años. O sea, son estudiantes de bachillerato aquí. ¿Ok? 15 y 16 años. Es el... Entonces yo neces, No es que yo necesite, pero mi filosofía es yo tengo que crear algo que si yo tengo un estudiante, un muchacho de 15 años, con las personalidades que tienen los adolescentes, por cierto, que son, no les gusta decir nada. Eh, eh, y va a estar dos semanas, y yo quiero que él haga algo en el website. ¿sí? Dada esa premisa, de ahí empiezo yo para atrás, y digo bueno, a veces consigues cosas para hacer websites que son mucho más complejas, que si la cosa flota por aquí, se ve bonito por allá, digo, pero esto no lo va a poder editar un chico de 15 años en dos días de entrenamiento. Yo necesito algo. Entonces lo que termino haciendo es cosas a veces mucho más sencillas, pero que el onboarding, una vez más, que yo hago que otras personas trabajen en el website, sea mucho, mucho más sencillo. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta en estos proyectos. Y quiero decir que van a haber usuarios que van a querer subir, eh, eh, subir cosas, que van a querer, obviamente, los, los que hacen investigación, etcétera entonces, eh, a veces hay cosas que se venden, que son muy bonitas, pero que hacen muy difícil el insertar a un nuevo usuario. Eso puede a veces ser parte de, de, del, del proceso de decisión. Entonces yo digo, digo, mira, yo tengo este software, por ejemplo, muchos de los websites que yo hago, los hago en una cosa que se llama Hugo, un framework que se llama Hugo. Eh, por aquí, por ejemplo, hay uno que está roto en eso. Y y Hugo entre otras cosas lo que hace es crear websites estáticos a partir de Markdown. Y Markdown es algo que yo le puedo enseñar a un chico de 15 años, ¿sí? Pero también le puedo enseñar a un investigador de 50 años que no está para para para o que se va a sentir incluso un poco eh, Quizás asustado o abrumado, decir: Mira, yo tengo mucho tiempo de experiencia como investigador para que tú me pongas ahora a hacer websites. No, no, la idea es que ellos sean capaces de editar sus propias cosas. Lo que quiero decir. Entonces, aquí vengo yo con toda esta historia? A que a veces decido tener tecnología de, de, de cierto tipo, para hablar en genérico, porque quiero que además otras personas ayuden. sí Porque si no, serías tú solo el que sabrías el sistema. Y eso, y eso tampoco a veces es muy escalable, quiero decir. Entonces, por ejemplo, hay, insisto, este, este comentario largo lo hago porque a veces hay tecnologías libres que son difíciles de hacer, eh, de escalar, es decir, que otros sepan lanzarla, y, y otras que no, otras que básicamente por eso es que son tan, tan populares. Eh, yo estaba buscando bueno muchachos no sé si hay otro comentario por allí yo estaba buscando les quería mostrar algo no sé si es acá todo Bien. Por ejemplo, aquí, lo, no sé si ustedes están viendo mi pantalla. Eh, no vamos a ir a los detalles porque aún, aún no tengo que revisar, pero este es precisamente el, la misma asignación. Bueno, los chicos tuvieron mucho menos tiempo eh, con los estudiantes de la conga. Y los que no son tampoco tantos. Aquí creo que me faltan un par por entregar aún. Pero este es el trabajo de, de ellos. El deadline era ayer viernes para, para entregarlo. Okay. Eh, entonces estaba aquí espiando esto, uno de ellos. Eh, como ven, por ejemplo, Eliana se, se decantó, fue por hacer un, un documento. sí En vez de en una presentación. Sistema operativo, software de la aplicación, hardware, almacenamiento de datos. Eh, insisto, yo, ni yo mismo lo, lo he visto porque hasta ayer era, bueno, noche para, para ellos, para ustedes. Era la entrega. Entonces, pero es algo de este estilo. En este caso, insisto, eh, Diana se, se decantó, fue por hacer eh, un documento, pero porcentaje, es la manera más o menos adecuada de hacerlo. Como hablamos, hablamos de 100 monedas, era corto por decir un número, pero es decir, tienen un budget, tienen que repartirlo. Eh, y el por qué. Entonces aquí hay un par de conclusiones, las veré con más calma, pero sé que, por ejemplo, vamos a elegir a otro de los chicos, eh, quizá, no, Jennifer también es de la clase de personas que hace, que hace documentos. Digamos, los estudiantes, ya los, ya los conozco varios de ellos desde hace, hace tiempo. Mildred puede que haya hecho una presentación. Puede ser. Eh, no, también hizo, también hizo un documento. Quizás todos, quizás todos hicieron documento, ahora que no. Bueno, si sí, me falta que me entreguen un par, pero le di un pequeño chance hasta hoy. Vamos a ver, a la, a la noche en, en Colombia. Ah, mira, aquí Nicolás sí parece que hizo, aunque no sé por qué puso quito, córrense, pero bueno, habrá que leer qué fue lo que quiso hacer. Y, y lo hizo en inglés, que también está bien. ¿Cómo vamos, chico? ¿Alguna otra pregunta? Mientras yo sigo espiando. Hola, buenas tardes. Bueno. Dice que yo y mi compañero que eh, tomamos la idea de una startup. Y bueno, por ahora lo que llevamos es que la idea que tenemos de hacerlo como que si fuera un perfil de proyecto como ahí dice en la parte de tarea de que sería, podríamos hacerlo como una idea que, que, que quisiéramos vender, uh -huh. entonces lo estamos desarrollando de esa manera, como que si fuera un perfil de proyecto. No sé si, si eso estaría bien o Pero entonces, eh, cambiamos el... Déjame tratar de entender, tú estás proponiendo la startup o el producto de la startup. El, una startup que se basaría en ofrecer servicios de análisis de datos. Ok, ok. Eh, es más o menos distinto a lo que yo había planteado, pero me, me interesa la idea. Me interesa ver cómo queda. O sea, que yo, yo uh -huh. te diría que sí, que si quieras por ahí. Ok. Entonces, este, la, otra consulta sería que, como usted dijo, de que, bueno, teníamos la idea de revisar, porque queremos que todos nube, eh, utilizar solo servicios en la nube, pero usted anteriormente comentó que no era no, tan disculpa, ¿Puedes decir? repetir? Eh, te, te perdí por dos segundos, no sé si fui solo yo, que ah, okay. yo había comentado eh, y ahí te perdí. Eh, eh, eh, eh, nosotros queremos utilizar servicios en la nube, entonces como, como un perfil de proyecto que también agregar, íbamos a decir, ok, ocupamos 30% para infraestructura de cómputo, pero entonces queríamos también colocar más o menos precios, pero usted dijo que anteriormente como que no era tan necesario que dijéramos, ah, Microsoft Azure, el servidor elástico vale tanto y cosas así. Entonces solo lo dejamos como, como la idea. De Una vez más, si, si tú lo tienes, yo lo colocaría. Yo no tiraría esa información porque me parece valiosa. Quiero decir, si tú tienes, por ejemplo, uh -huh. eh, no sé. Eh, fuiste a cada uno de estos sitios Y te diste cuenta que la combinación A, B y C, estamos hablando cómputo, memoria No sé, lo que quieras uh -huh. que hayas agarrado En esa, ca, en esa canasta de compra Digámoslo así Y tienes tres comparaciones De tres grandes de estos proveedores de servicios eso, eso ya, eso sería genial ¿sí? Porque uh -huh. al final tendrías un precio Y bueno, ¿qué tan lejos están uno del otro? Te doy otro ejemplo De la vida real Yo estoy buscando eh, una compañía para, um, o un profesional, tiene que ser una, o sea, un autónomo, para hacer subtítulos de videos, ¿sí? los, los captions de los videos. De videos que son tutoriales dentro del experimento Atlas, eh, es decir, son básicamente presentaciones que dio un montón de gente. Tengo algo así como, tenemos algo así como 40 videos de presentaciones, unas son 10 minutos, otras son 40. Y la idea es que tengan subtítulos de lo que ha dicho la persona. La persona todo está en inglés. Lo que va a estar abajo va a estar todo en inglés. Un proyecto bastante, eh, digamos, súper súper directo. Eh, ten, lo, pero igual me pasaba lo mismo. Tengo que conseguir, ¿quién lo puede hacer? Entender que de verdad, o mejor dicho, asegurarme de que la persona entendió lo que yo le estoy diciendo. Porque una cosa muy distinta es tener subtítulos y es, que, que sean pegados al video y otras aquellos como unos que uno coloca en YouTube que uno los quita y los pone ¿sí? uh -huh. y yo necesito esos los que uno quita y pone porque es un proyecto de accesibilidad o sea, si yo tengo a alguien que escucha y ve bien esa persona bien puede querer quitarlos, pero si tengo a alguien que no escucha eh, bien o que, o que por ejemplo muchos de los acentos incluido el mío a veces son muy duros y, y tienes al japonés hablando Pero tienes al venezolano hablando y, y aunque en principio sí, todos hablamos en inglés Para personas que están empezando El experimento, puede ser bastante confuso Y son palabras muy técnicas Entonces si tienes una ayuda abajo Repitiendo lo que está diciendo y yo, Ah mira, ahora sí lo, lo entendí bien ¿Sí? Como cuando uno quiere entender una canción Y la entendió mal hasta, que, hasta los 10 años después Que me pasa todavía Dicho esto, conseguí Cuatro Personas o cuatro compañías que hacen este servicio, uno me dio un precio, algo así como a 5 euros por minuto, otro me dio 4.2 euros por minuto, otro me dio. Eh, eh, otro iba por ahí, y otro me dio un precio que el total eran 16 mil y algo, 17 mil dólares, que si yo divido todo eso era 20 y tanto por mi, eh, veintitantos euros por minuto o sea, era un número irrisorio este, este, este, pero me dio a entender algo sobre el mercado al final bueno yo me estoy yendo por el de 4.2 de hecho lo volví a negociar y lo bajé a 3.8 etcétera eh, insisto es una cosa de la vida real y al final tengo que hacer que él se inscriba en el ser para que sea un proveedor de ser para yo poder darle el contrato a él y, y proseguir Eh, pero me pa pasan estas cosas. Hasta que uno no va y ve, hace la investigación y dice, ¿por qué esta persona pidió esa cantidad de dinero? Porque la jurisdicción era distinta, porque este es francés, este es inglés, en Francia, en Inglaterra, y este señor es en Suiza, y la economía, aunque el laboratorio que hay aquí en Suiza, es muchísimo eh, más costosa. Eh, quizás tú puedes ver una anomalía de este tipo en, en ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, no está de más consultar dos, tres diferentes sitios, porque si yo hubiese ido a diferentes países, de hecho, por eso siempre menciono Huawei, también menciono Alibaba, son clases de compañías que aunque son menos eh, eh, famosas, si los quiero llamar así, que es mentira, porque las conoce más gente que las que la conoce Google, solo que están del otro lado del mundo, eh, también pueden suponer un, un, una alternativa. Pero hasta que tú no vas y ves todas estos distintos no te das cuenta de cosas como esas. O sea, pero yo estaba pagando todo el tiempo a esta gente cuando puedo haberle pagado a esta otra por esto. Sí, entonces vamos a continuar en, en ese Supongo que una vez tengamos algo un poco compacto, quizás podemos consultarle a usted cómo vamos y quizás claro. ahí pues, cambiamos las cosas, porque quizás no estamos yendo muy, muy lejos de lo que usted está pidiendo. Entonces, ok. Sí, una vez más, yo insisto, yo lo que no, no, no es porque yo lo diga, se los pido así, sino que yo les aconsejo que no entren demasiado en los detalles. Obviamente, sí. para poder entender algunas cosas, hay que ir a los detalles. Pero si ustedes se van mucho por un camino, después, cuando se, se, se levanten de la mesa, se van a dar cuenta que todavía les falta un montón de cosas más. Es lo que quiero decir. Primero hagan una, quizás, un baremo más amplio. Y después si dice, bueno, a mí me gustaría entender más sobre esta parte, te vas por ahí y, y, y te metes en ese juego. Pero no sé, no, vamos a continuar ahí. Está, está, no está mal entonces. No, no, no, no, me parece interesante. Porque, okay. insisto, la propuesta que yo había puesto era de que tú ya tuvieses la startup y generabas una idea para tu cliente. Mm -hmm. Pero lo que tú me has dicho me, me suena interesante y me gustaría ver qué sale de eso. Yo... Okay, okay, Listo, gracias. ¿Cuántos tenemos hoy? No vemos muchos. Cuénteme, chicos, alguna otra pregunta, comentario. Yo también estuve revisando el Classroom, pero no... no. Bueno, sí me enviaron, gracias, eh, los grupos. Eh, pero insisto, cualquier cosa que quieran que yo les eche un ojo, déjenme por acá escrito. Y, y yo lo, lo miro y les dejo saber. En el peor de los casos, lo miro y el, el sábado les, ya les tengo respuesta. Pero seguro les puedo escribir algo antes si, si lo... Si no lo hacen el viernes por la noche, se lo puedo responder antes. ¿Todo bien? Y si no, pues espero a que ustedes me escriban a mí. Hola Arturo, buenas noches. Eh, hola Alex, cuéntame. Pues bueno, yo la verdad solo he estado con la inquietud de el tipo de opción a elegir. Tengo dos, dos puntos eh, o dos escenarios de, por decirlo así, de los que yo podría pensar hacer el trabajo. El primero de ellos eh, pues sería como una startup y estaría orientada a manejar datos entregados por una empresa que distribuye energía eléctrica. Entonces, esa interpretación de datos eh, conllevaría a, a dar como resultado eh, eh, relacionada con, por ejemplo, el tipo de fallas que se presentan en una línea de distribución aérea, que en el país nuestro es lo más común. No son instalaciones subterráneas, sino que aéreas. Uh -huh. Entonces, son más susceptibles a fallas. En, en base a eso, como es el campo en el que yo trabajo, pues en eso es lo que he pensado. Eh, pero básicamente la idea es eh, que la empresa se dedique a analizar los eventos que la empresa reporta. La empresa distribuidora reporta que, dónde ocurrió el problema, eh, cuántos clientes afectados, cuánto duraron las interrupciones, cuál fue la causa. Y pues la idea sería trabajar esos datos para entregar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, información relacionada con acciones a tomar posteriormente. No sé si eso está dentro de la idea del proyecto. Sí, sí. sí. Claro, siento que, siento que esa compañía te está dando mucho. Porque si me dices incluso Ajá. que te van a decir las causas y todo, dice bueno, tendrás que tú... Uh, en esa simulación que estoy pensando, que me, estás, el que me estás planteando, tú como empresa, si yo soy, por ejemplo, el que gestiona la parte de la eléctrica, tienes que ser muy bueno en dar algún valor agregado, porque yo ya estoy, te estoy dando bastantes cosas. No sé si me entiendes. Sí, yo entiendo. Esa parte, porque hay algunos eventos que son demasiado obvios, por ejemplo, un poste quebrado porque un carro lo, lo golpeó uh -huh. o que cayeron ramas en la sí. línea. Pero hay cierto tipo de fallas que no se encuentran las causas de manera inmediata, sino que hay que hacer estudios más perfectos sí sí. sí, sí, o incluso yo me, me imaginaría hasta un mapa de evento en el que tú dices, bueno, la gente los entrega como vienen, pero quizás Exacto. tú cuando estás agregando y dices, mira te está pasando esto 10 veces más probabilidades en región A que en región B. Eh, sí. Eh, y, y quizás, claro, insisto, estamos simulando este tipo de cosas, pero en, en tu planteamiento de lo que tú le vas a vender de vuelta a esta compañía, puedes poner ideas así, es lo que quiero decir, insisto. Pero sí, sí. Yo pensé, sí. por ejemplo, como que la idea de del... De... Producto entregado tendría que ver también con información geográfica y también por, eh, por épocas, o sea, de épocas en el año me refiero. Sí, sí, sí. Entonces, por, eh, por season, los... ¿cómo se llama? Estaciones, algo así. Estaciones. Sí, eh, eh, tendría que ser algo incluso eh, como quien dice acumulativo. Absolutamente. Porque, sí. Eh, sí, para saber la o sea que algunas causas son eh, de repente la, la impresión que se da es que la causa es una, pero realmente el evento es otro. Sí. Entonces se van repitiendo en ciertos sectores y, y no se ha encontrado la razón real. Entonces sería como entregar de repente una información en forma de, de, de un mapa, donde aparezcan, por ejemplo, los... Eh, Eventos más significativos o los más eh, que afectan a mayor cantidad de clientes en, en la red, en, en, una, en una sección. ¿verdad? Eh, sí, en sí, sí, no, de... no, me, me, me, me, me te entiendo lo que quieres decir y, me, y aparte me parece una buena idea. este Insisto, claro, tu, tu valor agregado en este caso va a ser una, una agregación, valga la redundancia, de esos eventos que para ellos son uno en uno, o sea, Tú como sí. compañía me vas a generar a mí un informe trimestral o lo que sea de, de cosas que quizás cuando agregues data sí son, como tú dices, este, subyacentes en el que se pensó todo el tiempo que era algo random, algo aleatorio y resulta ser que hay una causa que no se había visto hasta que tú viste 20, 30 de estos eventos juntos. Exacto. Sí, algo así. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, es genial. Este, eso me, me hizo acordarme de otro compañero que yo tenía aquí en el laboratorio colombiano, él se, se fue del, del CERN ya hace un tiempo, a un trabajo en una compañía eléctrica, precisamente aquí en Suiza, eh, porque en Europa, eh, no en Suiza, pero en Europa, en varios sitios de Europa, la electricidad eh, es un commodity también. Y quiero decir, se, el precio fluctúa en, en, en el mercado. Que o sea, hay un mercado de, de, de, de energía. Eh, y el caso de él era bastante distinto, lo que tú me estás planteando, pero igual había un proceso de agregación, etcétera, de datos, porque en este caso era poder tratar de predecir cómo la energía iba a ser utilizada eh, en ciertos momentos. Digamos, obviamente están las temporadas invernales, el verano, pero hay que meterle cambio climático, hay que meterle. Eh, eh, cambios en, la, en el cómo se llama esto en español del comportamiento de la gente aquí hay muchos más carros eléctricos que eh, que en otros lugares del mundo eh, entonces insisto como el precio fluctúa y la gente hace dinero apostando al precio de la electricidad que me parece bastante feo pero bueno es una realidad eh, porque al final aquí termina pagando más el que menos tiene como siempre eh, pero entonces en este caso era tratar de predecir no solamente las cargas, para poder nivelarla antes de que, o tratar de prevenir alguna sobrecarga o un exceso en alguna parte y se pierda, porque la energía, pues como tú sabes mejor que yo, aún no se puede guardar. O sea, una vez que tú las metes en el sistema, ¿se usa o se pierde? Siempre, siempre hay pérdidas. Uh -huh. Pero entonces no hay un almacenamiento, no puedes meter energía eléctrica aún, en, a menos no industrialmente. Eh, en, una, en una cajita dice, bueno, hoy no me la gasté, la dejo aquí y la saco mañana ¿Sí? Correcto eh, Entonces, si predices mal Le metes un poco de energía Y la terminas botando no, no porque se use mal, sino porque termina siendo un exceso Y termina siendo muy barata ¿Qué sé yo? Entonces, en ese caso el trabajo de Germán Que es como se llama este, este investigador Físico-teórico de partículas Pero ahora hace ese, Es es tratar de predecir estos movimientos con, con aprendizaje automático y todas estas cosas. A menos eso fue lo que me describió ya hace un tiempo. Tengo, tengo tiempo que no sé de él. Pero, pero sí, este, disculpe que comparto todas estas cosas, pero les quiero dejar a de entender que este tipo de cosas pasan en la vida real. Bro. Y por eso la gente les paga, bro. para entender este tipo de cosas. Hey, gracias. Gracias. Uh -huh. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Yo solo una cosa. Buenas Dime, tardes. Laura. Buenas tardes. Eh, no, lo, lo único era de que como yo había escrito primero que no, que iba a trabajar sola, pero ya tengo grupo. Ya tengo compañeros. Perfecto. Puede ser. Perfecto. Mm. ¿Tienes ya también algo escogido de los que piensan trabajar. O están en... de hecho, no, nosotros eh, con mi compañero pensábamos en trabajar eh, el último ítem, el número 4 y era básicamente eh, crear una plataforma donde los vacunados puedan ingresar el tipo de vacuna y qué tipo de si presentaron algún, algún uh, efecto secundario. Entonces, crear una base de datos a partir de eso. Y solo para el Valle de Sula, que es la región donde vivimos. Ok, pero ahí tienes que tener cuidado porque tienes que seguir teniendo en cuenta estos números. Ok. okay. Es, eh, una vez más, me, me, me parece genial que lo puedas poner en terreno, es decir, que tengas algo de la vida real con lo que te identifiques, porque es... Es prácticamente esa es la idea del ejercicio. Pero ten en cuenta, digamos, las especificaciones del número de personas que van a trabajar en ello, el número de personas que van a ser uh -huh. de alguna manera usuarios de, de ese producto. Eh, ese producto llámese lo que sale de esa investigación y de los tamaños. ¿sí? Okay. Y si, por ejemplo, lo que me acabas de mencionar, la población en donde tú estás es bastante pequeña, comparado igual piensa en que este va a ser el número de en datos que se van a generar. Porque de ahí viene la discusión de cómo te gastas estas monedas que te di. ¿Sí me entiendes? Bueno, vamos a replantearnos eso, sí. O sea, te, o sea ten en cuenta que sí, si, insisto, sí. Oh. Si, o sea, me, a mí me parece, insisto, genial, pero sí, si, por ejemplo, yo, estoy, yo vivo en un pueblito acá, eh, no vivo en Ginegra, vivo en otro pueblo al lado, y este pueblo no pues, tendré que investigarlo, pero... Eh, no creo que tenga 100.000 mil personas, no creo. Eh, entonces, si yo hiciera algo así, mmm, a, al final los datos van a ser muy, muy pocos como para este requerimiento. Entonces, aun cuando yo vivo aquí en Neon, que es donde vivo, yo me imagino que hay más gente. Uh -huh. ¿Sí? es, lo que, es lo que te quiero poner en, en contexto, de que, de que trata de hasta donde puedas tener este tipo de, de, de requerimientos. Entonces, como te digo, si yo hago ese mismo ejercicio acá en donde yo vivo, pues me invento más gente de la que en realidad hay. Pero de resto, pues me quedo con todo lo demás. Las tasas de vacunación, por ejemplo, hay, no sé cómo les está viendo allí, aquí, de hecho aquí creo que es poco por encima del 50%. Eh, ese tipo de cosas me las robo de la vida real porque son más fáciles que inventármelo. Pero si me falta gente, las, las meto en el pueblo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Perfect. sí, creo que sí. Pero no, insisto, está, está genial que, que uno use ejemplos, ya lo que ustedes me han mencionado, creo. Alex, creo que era el que me explicaba antes, y tú, de tener um, eh, como una guía en la, en la vida real me parece, me parece perfecto. De hecho, todos los ejemplos que yo les doy son cosas que, que o he hecho o estoy haciendo, o he visto otros hacer. Entonces, está bien. Bueno, chicos. ¿Alguna otra comentario? Y si no, pues nos vemos en el Classroom y nos vemos el sábado. No olviden tener ya listo su su repositorio, como han hecho aquí los chicos. En, como les dije en el caso de la conga, nosotros tenemos un, un GitLab pero en términos prácticos es exactamente lo mismo. Como se dan cuenta, cada uno de ellos pues tiene un repo. Yo lo que hago es que voy a cada uno de ellos y reviso. Entonces no, no necesito estar viendo si Pedro, María, José, Juan me enviaron el link, que, que no. Sencillamente yo voy al grupo de nuestros repositorios y uno por uno voy revisando. Okay. <coughs> Bueno chicos, si no hay más nada, yo los dejo por hoy. Son las 10 de la noche. Aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno muchachos. Un gracias. placer gracias. hablar con ustedes. Saludos. Chao.